El día de hoy, Mario, nos eh. encontramos rumbo a una hermosa playa de Puerto Vallarta. Dicen que es la más, más hermosa, hermosa de Vallarta, Ajá, pero exacto. no sabemos. Nosotros vamos a verificar y les vamos a decir. Exacto, porque Mario, la verdad, hay muchísimas playas hermosas aquí en Puerto sí, Vallarta, verdad, Sí, pero esa en TikTok se clasifica como la más hermosa de todo vamos Vallarta. a ver si es cierto que dicen la verdad en TikTok. Y pues ahorita vamos por aquí, por la carretera. Cuando vengan a Puerto Vallarta, por lo regular, la van a, la van a tener que recorrer sí, a, a, a huevo. Exacto. Es la carretera 200 es la que te lleva rumbo a Colima Pues este Guerrero, Michoacán Incluso Mario para los turistas que vienen con destinatario 100% a Puerto Vallarta Pues la van a usar para ir por ejemplo a Boca de Tomatlán O a, o misma, o a Mismaloya también O a Mismaloya A muchos lados Y Exacto. pues esta playa está a más o menos 10 minutos de Puerto, Puerto Vallarta. Vallarta En carro en Porque carro. si te vienes Caminando o en bici Está o, pedazadito O, o, o en microbus Que Ajá. es un camioncito Unos 40 minutos ¿no? Es la ventaja Mario Que más aquí sí se puede llegar En microbús Justamente Se sí. deja más o menos En la playa Hay que decirles Cómo se llama De, ah, todo, ¿de todo eso No les hemos dicho Esta ¿cómo playa Se llama, Ajá, se llama Playa Esmeralda La playa, playa Esmeralda De Puerto Vallarta Vamos a ver A es cierto De no. hecho Mario Esta playa Si la buscas en, en Google Maps Pues de volada Te va a aparecer Nomás pones Playa Esmeralda Y te aparece rápido Ya o sea, está, está registrada ¿eh? Ajá exacto para que se ubiquen, Playa Esmeralda queda aquí está la carretera 200 y se van a ubicar en este letrerito Ajá. que dice Playa Esmeralda <ríe> y Sierra del Mar, que son unos condominios que están ahí. Ajá, exacto, Y para que te quedes a Y pues aquí está la entrada, vas a bajar no sé cuánto, sinceramente yo nunca he venido, vamos a conocerla igual no que usted, Mario, pero de todos modos eso sí, les voy a comentar que aquí nada es privado, ¿eh? Así que, Mario, vamos a Playa Esmeralda, que tenemos que bajar este tramito y de ahí ya se encuentra fácilmente la playa. Te quiero comentar <ríe> ya, que este es uno de los famosos pasillos de esta playa también, por lo que lo distingue, porque dan de cuenta que con el atardecer de ser. Aquí se pueden tomar unas fotos muy bonitas ¿Ah, sí? con, con este pasillo que ahorita vamos a pasar para oh, bajar a playa esmeralda. Sí. Mira, Paula, está una cascada Hay un arroyito. ¿eh? Un arroyito y es natural, eh, Mario. Sí. Pasa por debajo de la carretera. Sí, es sí, cierto. Ah, ya vi, que viene de las montañas. Sí, este sí es natural, un Río. Fíjate. ¿verdad? Como para acostarse. Me imagino que ha de estar helada. ¿eh? No, sí está bien helada. Sí oh, está, oh, helada. Sí sí está, está helada. helada. Y justo, Mario, es lo que les quería comentar. Vengan, vengan. A ver. Mira ese hermoso pasillo que pasamos justo. Por el río. ¡Ah! Entonces es el pasillo. Sí, no Imagínate otro pasillo. cuando llueve fuerte. ¡Pum! Eh, ¡Baja todo! Corriente ahí. Sí, pues mira, también aquí dice Playa Esmeralda para que se guíen. Ajá, exacto. Y aquí están unos condominios. Aquí y ya. Aquí está el pasillito. Que debes de pasar a fuerzas para llegar a esta hermosa playa. Que la verdad me gusta porque está chido. Nunca había venido y se no, ve bonito. No, pues no, mira, más por el arroyito. Ajá. Y, incluso. Cuando te bañas, aquí te puedes enjuagar con agua dulce, ¿verdad? ¿eh? Claro. También sencillo. te puedes resbalar aquí también, porque ya sentí como resbalocito aquí. Ajá, pero imagínense Mario, este bonito paisaje con el atardecer que. Sí. Esperemos allá, lo logremos ver. Allá está el mar. Nomás más que el, el sol no se ve por porque el sol está más de este lado. Sí. Mario, Ahorita ya nos llegó el momento de relajación, de sí, sentarnos. Que sí, es bonito para relajarse. Ah, exacto, es muy y padre. Y más, más ahorita como cuando vienes a ver un atardecer, pues más no nos vamos a bañar porque no traemos ropa. Sí, no, no traemos ropa y no queremos ensuciar esta bonita playera. Yo, pues no me quiero... No, más que nada porque no traemos ropa, no traemos con qué sacarnos y pues el carro pero, se come. Pero ¿sí? la verdad sí les recomiendo que vengan a visitar, si vienen a Puerto Vallarta, Ajá, exacto, vengan a visitar Playa muy chido. Esmeralda. Mira, está bonito, ahorita está tranquilo, fíjate, no sé en la tarde o en la mañana cómo esté. No sé Mario, pero fíjate que alrededor, yo pienso que como las 12 a 3, 4 va a estar muy lleno, porque ahorita ya es tarde y estaba lleno. Sí, y ya se está empezando a ir la gente. ¿eh? Luego, ajá, exacto, apenas ahorita, pero... O sea, pueden venir ya sea tipo 10, 12 de la mañana y aprovechar un bonito rato. Porque yo siento que es la área más sola. No, y fíjate que es bien, el tiempo, pues. es bien fácil el acceso. Yo pensaba que iba a ser más complicado porque nunca había venido. lo Pero bien chido muy, muy fácil. Y e Incluso te, si mojas. Tú te mojas con agua salada, como les vuelvo a decir, uh -huh. ahí en la entrada te enjuagas, te enjuagas con agua dulce. Es, es, lo, lo, chido. es lo chido y, y lo, lo bonito. Mágico. Pero, Paul este, mira, ya está partiendo cocos. Ajá, ahí ya está. está partiendo cocos. Pero yo pienso, yo, yo cocos. pienso que agarró los que estaban allá. ¿eh? Ajá, yo también pienso lo mismo, Mario. No creo que haya agarrado unos nuevos. Ay, bueno, nos, nos ganó la idea. Aunque fíjate, Mario, es algo que me sorprende también. Que aquí hay mucho coco, mira. Las palmeras tienen muchos cocos. Sí, pero has de saber que aquí las quitan para que no les caigan a las personas. Ah, como sí, aquí, como ¿no? a mí. Y, no, me caí con Te va a caer en la cabeza. <ríe> Exacto. We're <laughs> Esperemos les haya gustado pues esta aventura Y este bonito paraíso Porque ver, lo pueden aprovechar gratis La verdad son cosas gratis Como dice Paul Aquí todo uh -huh. no te cuesta ni un peso Solamente si quieres venir tú aquí con tu comida Exacto. Con tu familia, con tus bebidas Aquí lo haces a gusto Y es lo único que te va a costar pues Pero Ajá. es para pasarla bien Paul, ¿y a ti qué te pareció esta playa? A mí la verdad Sinceramente uh -huh. de todas las que conocemos de Vallarta ¿Cuánto le pondrías a esta playa? Le pondría... Un 8, Mario. Exactamente. Un 10, no. Yo también te iba a decir un 8. Un 8, la sí. verdad está muy padre, pero así como está de bonita y hermosa esta playa, Ay, hay uh, muchísimas uh, uh, en Puerto Vallarta. Pero sinceramente lo hacen llamar esta playa la más hermosa de Puerto, de Puerto Vallarta. Vallarta. Pero, Sinceramente, pues si sí no es que de ver un poquito, pero. Porque está un poquito pequeña. Está un poquito pequeña, la verdad. Ah, después no se llena gusta, mucho, ahí. como sí, cuando. Hay llegamos. mucha gente, imagínate cómo se hace el montonal. Ah, hay playas muy bonitas y muy grandes. No, oh, sí, y yo la neta sí le doy un 8. Sinceramente. Un 8. Sinceramente, como vallartenses. A ustedes no, turistas, si llegan a venir, le damos un 8 a esta playa, ¿Y porque ustedes, hay muchísimas más. ¿Y ustedes dan su opinión, ah, si, exacto, a, si, llegan si llegan a la playa venir. Esmeralda, los invitamos a que vengan a Puerto Vallarta. Ah, y a que conozcan mmm, todas las playas de Vallarta, que es muy imposible recorrerlas en un tiempo de una semana, porque son bastantes, pero sí conocer la mayoría, como lo es esta playa. Es una de las que identifica a Puerto Vallarta con los muertos, que es la céntrica, como Bocas de Tomatlán, como Las Gemelas, como varias playas. Sí, la verdad sí, si ustedes vienen a Puerto Vallarta, sí les recomendamos que vayan a visitar casi todas las playas. Y, Paul, pues yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. Ah, exacto, Mario. Esperemos les haya gustado. Es un poco informativo y un poquito para, pues, venir a relajarse. Y la verdad, háganlo ustedes si llegan a venir a Puerto Vallarta. Les dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y, Mario, por recuerden, favor. por favor, irnos a seguir a Facebook. Ahí estamos subiendo contenido distinto también de YouTube. Ajá. Para que vayan ahí a ver más cosas sobre nosotros. Exacto. Para divertirse. Más que nada, sí, no sí. vernos a nosotros. Recuerden seguirnos en Instagram. Y, pues, Paul, yo pienso que hasta aquí. Y dejamos este video, Ajá. así que Mario nos vemos hasta el siguiente y video, esperemos ay, les haya gustado nos despedimos ay. con esta bonita vista del mar y Mario hasta la próxima Un beso. así y que hasta ay. la próxima nos vemos, esperemos les haya gustado este video ay.